Hola amigos de Sachero, ¿sabías que el ocurre eso fallidamente bello? Bueno, pues hoy una mospet les quiere presentar unos intentos románticos que terminaron mal. Pues bueno, era en varias ocasiones yo la invitaba mucho a lo que era el cine y cosas así, a comer, de hecho con un amigo pero ella sí me confirmaba, me decía que sí, pero un, como un día antes ya me decía que no, que ya no pudo. Pensaba que era broma y todo eso. Pues, uno se siente feo, uno se siente feo siendo hombre. Pues, sí. Bueno, es que el 14 de febrero yo tenía planeado ser como la al revés: yo regalarle flores a él, pero me salió muy mal porque una amiga me iba a ayudar a entregárselas. Y mi amiga no llegó, entonces llegó él antes y como que todo el plan se arruinó y ella me vio con las flores ahí y ya no se las entregué románticamente. Cuando empezábamos a salir, siempre, siempre, siempre que yo le decía algo bonito, me tenía que salir con alguna estupidez, una broma. Y arruinaba por absoluto todo el momento. Y entonces ya se me quitaron las ganas de decirlo. Pero ahí va yo de mensa a decirle otra cosa. Y me salí otra vez con otra tontería. ¿No? Sí, te gusta?